con todos ustedes el superdebate, los temas polémicos del día, de este fin de semana, del día de hoy. Pues bien, estaremos hablando del Atlético Nacional que contra todo pronóstico y contra toda incertidumbre logró derrotar al equipo del América la noche anterior en el Pascual Guerrero, un partido que estuvo entredicho, se jugaba, no se jugaba. Vamos a estar analizando porque realmente... Eh, la parte jurídica de la Di Mayor deja muchas dudas y muchos reparos. Realmente es una pena lo que se vio este fin de semana por parte de la Di Mayor con el juego de Nacional, que se jugaba el partido, que no. Perdón, que el América estaba eliminado, entonces no se sabía quién era el rival. Y después que no podían jugar ni Harlem, ni que podía jugar el rifle Andrade. Vamos a hablar de eso. Hasta última hora, ya con el equipo en Cali, fue que se tomó la decisión. Decisión que iba a causar muchísimo daño, mucho problema donde se hubiera realizado, porque si la gente nacional hubiera querido, lo mejor era haber, haber, haber, haber y, y no presentarse, perder el partido por W y demandar ante FIFA, a, ante FIFA haber demandado y haber hecho invalidar este torneo porque está viciado totalmente. Así que nos da pena esto, pero realmente la parte jurídica del mayor sí deja todo en entredicho. De estos temas vamos a hablar del Deportivo Independiente de Medellín, que ahora nombraron a Alberto Sierra como técnico, se estrenó, ganó, y Medellín sigue ganando también en inferiores. Eh, la Selección Colombia, realmente una pena lo que pasó. Hace ocho días debatíamos la Selección Colombia, pero en la mente de nadie estaba de que se perdiera el juego por goleada y frente a un equipo como Ecuador. Uno acepta que allí pierda con Brasil, porque al fin y al cabo con Brasil nosotros sí siempre hemos tenido esa tarea pendiente, es, es, ha estado pendiente. Nosotros con Brasil sí tenemos eh, reparos todavía con la selección Brasil y lamentablemente se perdió fue con Ecuador. Y vamos a hablar de este tema, de lo que pasó con James, lo que pasó, actos bochornosos, eh, grotescos de que sucedieron al interior del equipo, que, que ya habían sucedido y que vienen desde hace mucho antes de esto. Bueno, ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica y le damos la bienvenida al saludo a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas y además es un, un hombre genéticamente verde, como estamos en, en, en, en estado de distanciamiento. Así que, don Luciano, vea. Dale, dale. ¿A ¿Cómo es que salva? Es Muy buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Sí, la Di Mayor está en un momento, pues, de esos... ...donde el director de la Dimayor o el presidente le está quedando grande el oficio. Es que no es lo mismo ser un alto ejecutivo de una gran empresa... ...tener todas las comodidades, aliviar 40 mil temperamentos diferentes... ...con intereses diferentes y donde cada quien tira para su costal. Y hay un detalle, quienes componen los tribunales de los de, de, del fútbol en Colombia... Hay un montón de juristas, de abogados, de prestantes, hombres de la universidad. Pero uno toma una decisión y el otro dice otra. Y el comunicador comunica otra. Eso sí es un lío muy bravo, pues. Estamos quedando muy mal, muy mal ante el mundo, dándole razón a los enemigos del fútbol, comenzando por el técnico de la selección de Bavaria, ¿eh? de Colombia, de la selección de, sí, yo siempre me confundo en las dos cosas, de Bavaria, él de Colombia, eh, Estamos... Eh, él, él no mira el campeonato colombiano porque le parece fo, huele maluco, eso para qué, no me importan esos jugadores. Y resulta que le estamos dando razón con esa desorganización que tiene el, el campeonato colombiano. Hombre, es bueno que la Dimayor haga una asamblea de reflexiones, reflexiva, para trazar un derrotero, nombrar tribunales serios con gente seria. A mí me contaron una que me da hasta risa, hombre. Resulta que es que en esos tribunales de la ley mayor hay un abogado cuyo gran pasatiempo es darle madera nacional en sus redes sociales. Uno de los miembros del tribunal, de los que hacen justicia en el fútbol colombiano, tiene como pasatiempo atacar y burlarse de Atlético Nacional. Eso es serio. Eso es serio primero de un jurista destacado y segundo la manera como trata a sus posibles víctimas, en este caso Atlético Nacional de milagro ayer, Nacional eh, no lo obligan a jugar sin barrera y sin rifle Andrade de milagro pues porque como Nacional todo agacha la cabeza y todo lo aguanta, pero bueno andamos muy mal, doctor Jaramillo usted es un hombre bueno pero se mete en una leonera ahora póngase la caparazón para que se salga de esa manada de leones que lo están acechando, estimado doctor Jaramillo, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Bueno, señor González, eh, esta noche, entre los cibernautas que nos llamen, vamos a estar entregando estos premios. Por favor, quiero que me enfoque ahí. La cámara vamos a estar entregando. El reloj de Atlético Nacional, sí. me lo puede mostrar muy bien ahí. Tienen que llamar al 232-4604 y a la línea 01 Tenemos ese espectacular reloj que vamos a entregar a nombre del de este reloj Di Mario, Di Mario, sí. la precisión suiza. Vamos a entregar un reloj Di Mario, la precisión suiza. Y la camiseta del Medellín que salió apenas hoy, vea, salió ayer, está caliente, caliente, caliente. La nueva. La nueva camiseta del Medellín, véala. salió ayer. Nadie, la, entonces, hoy vamos a dar la nueva camiseta del equipo rojo. Pero un hincha del Medellín tiene que llamar, porque vamos a dar... Vamos a estar entregando... Una pregunta que siempre hacemos, don eh, Gómez. Entonces, eh, la pregunta es muy fácil. La pregunta es muy fácil. Dos jugadores que hayan actuado en el América y dos que hayan actuado en el Nacional. ¿Cómo es la o? Sí, jugadores que hayan actuado en los dos equipos, en Nacional y América. Hay jugadores muy históricos que actuaron en un equipo y después actuaron en el otro. Ahí está es, la pregunta. Dos jugadores de Nacional quedan actuando en el América y dos jugadores del América quedan actuando en Nacional, esa es la pregunta vamos a estar entregando ese reloj y vamos a estar entregando esa camisa ¿de acuerdo? entonces a esta hora le doy la bienvenida en la mesa de la polémica del debate a don Gustavo Osorio Salazar que tiene nuevo técnico a bordo esta semana ya jugaron un partido ganaron en Pereira eh, leí sus escritos en, Facebook, en el Facebook donde usted dice que, que el equipo lo pues, mejoró, al menos se le vio mejoría, mejoró. don Osorio buenas noches Hola Rafa, le doy gracias a Dios por todo, por volvernos a tener en Teleantioquia, por darnos esta otra oportunidad de estar nuevamente en el canal que emociona. Bueno, usted me preguntaba por acá el nombre de esa persona que por allí está en ese tribunal y como que el pasatiempo, según decía el señor González, es hablar mal de Nacional, se llama Francisco Bernat, el señor Francisco Bernate, el señor de Marras. Pero, muy poco serio. Eh, pero es que hay algo más grave, hay algo muy que a mí me parece demasiado grave y es donde el Tribunal de Penas y Castigo de la Di Mayor queda como el de Asmerreír en Colombia. ¿Cómo es posible que los señores que legislan no sepan en esa comisión que si Nacional se presentó a jugar el partido contra el Cúcuta Deportivo en la fecha 20 y ahí si el partido se hubiera efectuado... Cumplirían la fecha de suspensión los señores Harlan Barrera y Rifle Andrade. Como el partido no se efectuó, no es culpa de Nacionales Eso es fuerza mayor que Nacional se ganó los tres puntos por W. En consecuencia, ahí iban a, completar, iban a, a pagar o iban a cumplir la, la, fecha, la fecha de suspensión, la sanción. No se efectuó el partido, pero Nacional estuvo en la cancha, se presentó allá. Entonces, los señores, antes de sacar un comunicado en donde para hacerse seguramente los célebres en Colombia, dijeron, los señores no pueden actuar. Cuando la gente estaba pendiente era si América, si América perdía los tres puntos frente a Patriotas, porque parece en primera instancia los perdió, los perdió porque yo vi el comunicado en donde decía, es última instancia del tribunal, de, del tribunal de, de la, la federación, federación. del uh -huh. estatuto del jugador, que es la Cámara de Disputas, que ya se creó en Colombia hace más de un año. Y entonces ese tribunal dictaminó, y era la última instancia, que le daban los tres puntos al Patriotas por la inscripción de un muchacho Juan Diego Jaramillo, arquero del América, según ellos mal inscrito. Después dice que América eh, por teléfono llamó y que, le, y que al mismo tribunal se le presentó y que le aceptaron la inscripción del jugador, unos líos bravos en donde eh, se pensaba que le iban a quitar los tres puntos al América y en consecuencia clasificaba a Águilas. En fin, que eso dan palos de ciego todos los días por todos los lados y después aparece la de los de Sí, la de Fernández, pero a, a, a renglón seguido yo ese día pensaba era en Luciano dije yo ahí sí le va a dar el infarto, no, el infarto cuando leo qué? y, y oiga, cuando leo y dice América sí puede jugar contra Atlético Nacional y Nacional debe viajar a Cali pero sin Harlan Barrera y sin el señor Riflandrade. y ya estaba Nacional en Cali con ya los jugadores no no no esto es increíble no, esto, no pasa, no esto no pasa esto no pasa sino en Colombia y no faltó sino que Nacional en su estilo Ay, de bondad. Usted no me pidió una interpelación a mí, yo tengo la palabra. No, por eso, inter... eh, por eso eh, no, eh, usted eh, no me apediera eh, por hecho. En eh, eh, un acto de eso. humildad toma la palabra por asalto. Es eh, un acto es de humildad que los cara... ay no hagamos enojar Pero, el tribunal. Vea. Entre otras cosas, es el mismo Bernate que yo conozco. Es el mismo. Yo, yo conozco un Bernate que tiene como 60 años, usa cola de caballo larga hasta por acá. Sí. Es todo juvenil y todo charachero Y cuando hay cualquier fallo de la Corte Suprema, lo invitan todas las pantallas de televisión, lo llaman todas las emisoras, hablan toda parte. Es un jurista muy prestante. Pero, pero con esa chabacanería pero... no hay derecho, pues. Con esa chabacanería volvió a su red social un, un, un, un ¿cómo es? Un antro antinacionalista. Si es el mismo Bernate, está en la olla, doctor Bernate. Pero voy a... El que yo conozco voy... es un jurista muy importante y muy destacado en la jurisprudencia colombiana. Voy a rematar con esto. Usted, sí. usted señor González, no dijo nada del partido. Y Nacional no, ayer, que... y Nacional ayer se trajo un gran botín ahora. de Cali. Un gran botín y más de la cuota inicial para la clasificación a semifinales de la Liga este año que termina el 27 de diciembre. Pero también tendría que decir que... Nacional ganó con mucha suerte porque defendió mal. Metió más hombres en defensa, pero tenía que defender tengo, mejor. Y no, defendió, y no defendió también, claro. sobre todo, el primer tiempo. En el segundo Nacional... Yo dije una cosa, Nacional tiene que salir a arriesgar en el segundo tiempo, cuando se acordaron que estaban 11 contra 10, porque habían expulsado desde el primer tiempo, fue cierto, sí, jugador claro. de la América, entonces Nacional ahí arriesgó y fue donde se trajo el triunfo. Yo tengo una cosa muy clara, las finales no se juegan, las finales se ganan. Y en Bacatá... Anda la crónica deportiva vacateña, hasta ahora recordando, es el primer tiempo de 180 minutos. Pero usted... Sí, pero alguien lo va ganando. Y el que va ganando ya una ventaja, porque en Bacatán andan en barracaos No, no, no, no pasó nada. Es el primer tiempo de 180 sí, pero minutos. Pero tan raro, tan raro. Ayer lo escuché a usted en la transmisión de radio y lo escucharon todos los oyentes. Miles, millones de personas lo escucharon. Usted diciendo que el peor nacional de la historia. ¡No! ¿Lo dijo? No, es que el peor no, nacional de la historia no, era el de ayer. Es que ¿Eh? eso es no el ganar. peor nacional de la historia se los dejo a ustedes. Pero ah, a mí me encanta. No, el usted resultado. lo dijo. Es que el usted dijo que lo dijo. Yo no lo dije. Encaja perfectamente en mis teorías. Las finales, ah, no ah, no. la la finales no se juegan. Pásele <ríe> la. Ah, Las finales no se juegan, se ganan. <ríe> bueno, y ahora bueno. ya ustedes profundicen pues. Ya ustedes profundicen y digan que muy malos, porque si somos muy malos, todavía somos muy malos, bueno, muy González, malos, pero ganamos, pero ah, ganamos. Le voy a dar la palabra a don Augusto Velosa, el cirujano de comentario. Pero lo que quería decirle, González, con respecto, es que yo no creo que sea tanto problema del presidente de la Dimayor. el problema es del, de la parte jurídica, de la del comisión, que preside pero la es el, de el presidente. Ah, no, no, no, no, él no, no, no, puede, él puede tiene, intervenir. Nada, pero, pero son dos cosas. El, presidente? el que está haciendo quedar mal, mal, la comisión. Es la comisión. Claro. No, o y sea, que es la cabeza saco... de todo. Ah, no, no, no. Sí, sí, pero... El Jaramillo. Pero, la cabeza de todo es Jaramillo, Jaramillo. Pero, el, el que, el del no, pero es que los tribunales tienen autonomía. El del enredo aquí sí, sí, fue claro. Bernati y compañía. <coughs> don... don Augusto Velosa. Don Rafael, compañeros televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, el, el parche está caliente también con lo de la. Eh, sigue el tema de los incidentes internamente en el camerino, ¿no? Eso de que Muriel apercoyó a James Rodríguez. ¿De ¿Qué estás pues, hablando, Velosa? Sobre la selección colombiana, <risa> ah, Montico, bueno. porque Rafa dijo selección, selección colombiana inicialmente. Pero entra diciendo que va a hablar de Colombia. Espera, armado. espera. No, yo, yo pensé bueno, que se iba a hablar de los tribunales, claro, porque estamos hablando ah, de. Bueno, ah, bueno, bueno, bueno permítame. Eh, eh, hoy se calentó. No porque usted el dijo que el parche se ya caliente, el Pensamos parche se calentó el parche se calentó porque. Eh, James, James dice, voy a denunciar a quien dijo que yo estuve en la pelea en el camerino, ¿no? Javier Hernández Bonet dice, hermano, si me va a demandar a mí. Yo no tengo la obligación de dar la fuente. Y Javier, ¿por qué brincó? Eh, porque... Eh, él fue el que dio la noticia. Porque él fue el que dio la noticia. ¿Sí me entiende? Dice, sí, pero dice hoy eh, Javier Hernández, dice, si es necesario re revelar mi fuente, la entregaría a un tribunal de alta ética periodística, no a un juez regular ni nada por el estilo. Sigue la situación internamente en la Selección Colombia. Hoy se conoció ya oficialmente el valor que se le paga eh, o que tendría que indemnizar al técnico Queiroz y la federación lo ha echado 2.4 millones de dólares 2.4 es, está estipulado en el contrato de Rafa Gol hoy desde Argentina se, se ratifica que la federación ha llamado primero a Ruso Ruso dice no me muevo del país después de pasar esa enfermedad en Bogotá no quiero moverme, el cáncer que tuvo cuando fue, vive a mi hoy se habla que el muñeco Gallardo gracias a la relación que tiene con Mario Alberto Yepes que es el director deportivo de la federación dice ya lo contactaron al muñeco, el muñeco no ha respondido nada y se habla, por supuesto, de Peckerman y se habla hasta del Piojo Herrera, técnico de la América de México. Eso en torno a el la selección. Herrera. El Piojo Herrera. No, no, no. no. Ay, venga, mano, enfóqueme, no, no, no, por venga, favor. Venga. El Piojo Herrera, enfóqueme, enfóqueme. El, lo otro. Sí, no, un técnico, sí. eso está folclórico. Ver, otro, otro, otro, otro, no, oiga, de oiga, no, no, no. Lo no, otro. No, hay un guacharaco de eso en la no, selección, no, la no, selección no. Colombia. Eso lo escucha Juan Carlos Osorio y le da el infarto. No, el infarto sí, pero eso no hay derecho. El tema, el tema, el tema. Piojo Herrera. ¿Qué quería decir usted, González del Piojo, a ver qué lo iban a enfocar ahí? No, que iba a Carmadera, Carmadera, sí. ¿Cómo se le ocurre en, poder en una lista? Li ni siquiera para el deporte esquindío, ni siquiera para la Unión Magdalena, ese tal Piojo Herrera. Eso sí es perfectamente lo más charlatán del mundo, lo más hablador y poco efectivo en resultados. El Piojo Herrera queda bien, ¿sabe dónde, Luciano? ¿Dónde? En la selección de La Ceja. Continúe, Bueno, el so oiga, hay otro Pio ridículo de la de I mayor, pero Rafa dice, ¿hasta dónde viene la, la de I mayor culpabilidad? No se pudo hacer el sorteo de los eliminados porque se iba a hacer con, con, con 12 equipos y hay 11. Por el, Caramba, Cúcuta, por el tema del Cúcuta y su liquidación, no se pudo hacer el sorteo, Rafa. Entonces, <risa> tiene que haber una junta extraordinaria que tiene que reunirse, pero primero tiene que. El Tribunal de Deportes Hombre, hombre sí, aceptamos sí, bien, otra vez el Cúcuta. Cúcuta va a pagar lo que debe, lo aceptamos para que se pueda realizar el, el campeonato. Está sin campeonato no derecho, de los eliminados en este momento del fútbol colombiano, Rafa. Entonces, es increíble, pues. ¿Qué va a hacer Medellín, millonario y los otros equipos con los brazos cruzados durante qué? ¿Ocho días, 15 días, 20 días hasta que se arregle lo del Cúcuta Deportivo? Gravísima la situación. No y, un, y, un, y un reclamo para Win, hermano. No puede ser que el campeón actual de la Copa Colombia, que es independiente Medellín, no le televisen el partido Ajá. con el partido Pereira. Eso no puede ser. Oiga, es eso una es, eso vergoña, hay que señores eso. de Win, Es una vergoña lo que ustedes hicieron, una falta de respeto con el actual campeón. A ver, eh, ¿usted iba a, a, no, a contar algo, No, señor, no sobre, sobre eso, sobre eso. Mire, los equipos antioqueños como que no tienen derecho. Oiga, acá, Medellín, en la Liga Femenina, está invicto, oiga, está invicto, clasificó, clasificaron las chicas del Independiente Medellín dos fechas antes de comenzar los eh, cuartos de final y no les televisan, no les televisan. Y Medellín va a Pereira, televisan todos los partidos de de la Copa, y a Medellín no le televisan, y ese día el partido fue a las 3 de la tarde y yo me puse a ver el canal de Win porque me gusta el canal de Win y no había nada, no había nada a esa hora Bueno, ¿Mm? hay que preguntarle ¿Qué problemas tiene Raúl, hombre, Raúl? Usted tiene problemas sí. con la gente de WIN, no sé Ese Habla... brinco no sí. lo peguen ustedes pues no... Que a lo ver... pegue el doliente, el Medellín dice... ¿O es que ustedes son bueno, los sonistas del Medellín a ver, que brinquen el café? la palabra a Juan Diego Arroyave ¿eh? uh -huh. Lo veo muy aconductado, muy atento A ver, hable Juan Buenas noches, Rafa Gol. Saludo especial para usted, para todos los televidentes y a toda la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales de Rafa Gol al aire. A ver, primero, tema Selección Colombia. Hace ocho días, cuando dije el tema de que era sospechosa la actuación de la selección, me trataron de todo en las redes sociales y por aquí dijeron algo, por aquí se rumoró algo también. Por aquí se alcanzó a meter algo por aquí. Pero, hombre, mire que para verdad ¿Y es el tiempo. Qué? Y mire cómo son las cosas. Hombre, yo, yo lo que digo, cuando uno emite conceptos y a la gente no le gusta o a alguien no le gusta como yo diga las cosas, tranquilo, tápese los oídos o, o, o, o merme el volumen mientras yo hablo. Pero yo no puedo dejar de pas pasar por alto una situación como esta que se estaba presentando con la selección. Y mire que el tiempo dio la razón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa hoy? Hoy por hoy, el escándalo que está inmerso. La, la parte interna de la selección Colombia con el técnico ahí en veremos entonces es, amanecerá y veremos qué pasará con la selección ahí quedan los signos de interrogación ¿quién vendrá? muy buena pregunta hablan de que Peckerman puede ser ya el regreso del, del, del argentino no sabemos eso sí eso todavía está ahí en veremos bueno, el tema de Nacional ya tocando dejando aparte lo de la parte jurídica qué pasó, qué no pasó con Rifle Andrade, con Hanan el tema del fútbol Nacional es un equipo que mire consiguió un gran triunfo frente al cuadro América de Cali y con jugadores que con todas sus limitaciones, hoy por hoy Duque en los 90 minutos no aparece pero mire, mire, dos goles, dos, eh, el triunfo para Nacional, esos son los goleadores, por eso a ellos hay que esperarlos porque uno no sabe en qué momento van a, van, a, van a aparecer en el partido y es el equipo de Atlético Nacional, la, lo mismo que venimos diciendo, hay que tenerle paciencia a este equipo porque no es el mismo equipo intenso, no es el mismo equipo de toque de primera, no es el mismo equipo con individualidades que resaltaban y que eran oh, el, el, el, el, la satisfacción de la tribuna. No, hoy es un equipo más práctico, hoy es un equipo dosificado, es un equipo que corrigió un problema grave que tenía el sector defensivo. No hoy por hoy... Hoy por hoy... Hoy por hoy... Nacional no, tiene consolidado no, el sistema de fondo con los cuatro no, defensores. No, no, no. Antes no, no eran tres no, no. Y, y todo el mundo pasaba por allí como quería. Sí, que hay jugadores improvisados. Brian Córdoba no es lateral derecho. Es verdad. Que Bragieri venía de la lesión. Es verdad. Que Jiménez Foris está habituando como lateral izquierdo. Ha trabajado esa posición. Y mire que le fue bien en el segundo tiempo. Entonces, América, ¿cuántas veces puso... A, a, a José Fernando Cuadrado contra, o, o Dubán Vergara, que dice que la gran vedette de la América eh, contra la pared de Atlético Nacional. Yo no lo vi, en los 90 minutos no lo vi, sí pasó en algunos momentos del partido, sí, pero no fue el gran jugador que todos esperábamos, no fue el gran, el gran goleador o que la América fuera a apabullar la, comillas, supuesta mala defensa planteada de Atlético Nacional, no. Porque pues aquí aquí se han calificado. los conceptos defensivos de Nacional. Y tenemos que acostumbrarnos a ver un equipo que trabaja bueno, lento la pelota, que bien, trabaja con Pedro y, y si miramos. Y Fidel si miramos. El Castro se, apoderó el, el fútbol se colombiano, el 50, la revolución. 62% fue la posición de la pelota de Nacional ayer. Entonces, mire, bueno. ten, tenía, al, al tener la pelota hay mayor posibilidad de que se pueda conseguir el objetivo, que son los goles. Gano Nacional bien en la ciudad de Cali, bien en el tema futbolístico y resultados. Y ojo, ya son cinco partidos con el técnico Alejandro Restrepo y no ha perdido. Tan raro, el defensor Ay, bueno. de la causa verde dice que Nacional muy mal y que muy mal en defensa y que el peor Nacional que ha visto. y usted que es un advenedizo en el tema de Nacional, dice que, dice que es la octava maravilla. Mira, es. ¿Dónde estamos, pues? no, maravilla. Yo, yo, yo dije en algún momento octava maravilla, yo dije fue, no. ganó, claro. bien no. No. ganó bien Nacional, no. ganó bien Nacional. No, y que la defensa bueno, muy bien. No, sí. no, la defensa... ¿Sí? La defensa sí. no. Pero hay dos cosas, Juan Diego, la primera, es cierto lo que usted dice, que para razones del tiempo, no, para razones, Blue Radio le dio la razón a usted. Claro, le no, dijo Baja de y la la no con eh, Javier Hernández El uruguayo que tiene con no, es que me gusta que un hombre de carácter de temple de berraquera, de, de ascendencia como el pibe del derrama salga a decirle muchachos hay que ponerle a esta selección, gracias, Ay, pibe, Eso es del consejo. pibe sí también, pues. Entonces, no, del poder. Pero yo le quiero, pedir eso del un poder. Favor, pero le quiero pedir un favor al pibe de Alterrama. Y es que ese mismo consejo que le dio a los jugadores de la, de la selección, lo felicito por eso, hombre, hágale un favor a su sobrino, a Harlan Barrera, dígale a ese morrongo, es un morrongo, hermano, que juegue, que meta como jugaba en el Junior de Barranquilla, que juegue así en nacional, que juegue así en nacional porque no es ni la mitad del Harlan Barrera que jugaba en el Junior de Barranquilla. Usted déle ese consejito, usted que es muy bueno para y además porque tiene autoridad. A usted nadie le puede decir que a usted a quién le ha ganado no. Usted Pibal de Rama tiene toda la autoridad del mundo. Entonces, hágale un favorcito a su sobrino, dígale que deje de ser morrongo, que juegue fútbol, hermano, que el fútbol es para adelante, no para atrás. A ver, señor Elkin la voz, buenas Hola, noches. don Rafa Gol, saludo muy cordial, saludo a la gente del país, seguramente la costa norte de Colombia que nos ve tanto. Un saludo, hinchas de corazón, todos en los 32 departamentos de nuestro país. Primer punto, porque aquí estamos hablando de la Limón, Colombia, Nacional y Medellín, y voy a opinar sí, muy corto en cada demasiado. tema. De Colombia le creo a Javier Inculté. Hernández Boneda, es una claro. persona sí. directamente que sí. está relacionada con el camerino de Colombia y los jugadores no van a ser tan estúpidos, me disculpan la expresión de decir, sí, sí, peleamos, ¿qué hacemos? Es que lo que se vio en la cancha con la nómina que tiene Colombia no es el reflejo de lo que son los jugadores. Y por eso hablamos de algo extrafutbolístico y ahí se, da, se está dando. Segundo punto. Porque aquí desvían mucho la atención para hablar de lo de Atlético Nacional, no sé si por amiguismo, porque va a utilizar una frase del derecho. <risa> si comenzó la inocencia la se hablar. presume y la culpabilidad se demuestra. Ustedes son muy amigos de Juan Carlos Osorio. ¿Y será que por eso tiene no que le ver, quieren Juan dar Carlos alguna burda? Este no de... no, no, no, no no que Porque este ah, técnico de Nacional así les duela y el fin justifica a los medios aquí de 15 puntos lleva 13. No es el mejor del mundo, no es el Muriño envuelto en Peckerman, por cual, decir cualquier técnico, pero es alguien que ha llegado y le ha dado un orden a Nacional, así ustedes digan que no. El hecho de el señor Perlaza no estar como centro delantero falso y estar en su posición Arrecito es decir, hay algún orden en Atlético no, no, Nacional no. el problema de Nacional son los rendimientos bajos de Braguieri de Córdoba, pero señores, ese sostén, esa estructura de cuatro defensores hace muchas veces... No, no. Puso un hombre más, Mosquera, orden no tiene todavía, sí, eso. Nacional todavía no tiene orden. orden, orden no tiene, Para orden, orden, no orden no tiene, orden no tiene, Para mí orden no tiene, orden, pero orden pero y no sí tiene, orden sospecho. no les no, no. entrego otro argumento, no, no. Ya Nacional en los primeros 30 hace menos de dos meses, ya ha perdido cero, le llegaban cinco o seis veces, ya no le llegan tanto, y el señor Duque, Luciano, que le gusta tanto la historia, Duque Don Rafa Gol, ya hace parte de los 13 goleadores históricos bueno, de denle una medalla. ¡Vamos! 57 goles a y aquí le dan varilla por toda Duque. De ¿Eh? una medalla. Y de independ... No, es que cuando, una medalla, cuando haya posibilidad, le va a entregar todos no los le dígale al a, sus amigos, Duque. a sus amigos, a sus amigos senadores Duque que Que le den la Cruz de Boyacá. Duque digan a sus amigos senadores que le den la cruz Le da un señor a Duque. Porque eh. entre otras cosas, ayer se hizo un gol. No un gol, un golazo. golazo se hizo el, el, gesto el, señor, el segundo. Fue bueno, pero un recontragolazo. no se olvide que ese recontragolazo tuvo un par de cómplices muy bacanos en el América de Janeiro. En Defensa Central, de cuyo nombre sí me acuerdo, porque es amigo de un gran amigo mío, y el arquerito del América, el chicanerito ese venezolano que, que, que se cree Gardel. Los dos fueron ah. muy cómplices en la jugada de gol. Ahora, si quieren tanto a Duque y no se le puede criticar, señores, hago un esfuerzo. Usted que tiene tanto amigo senador, creen la Cruz de Boyacá, Duque. ¿sabe? Esa barraquera de Pero, goleador, son, pues ¿sale? ¿Usted también tiene que a goleador? Goleador? ¿La es que sus no Si a mí no, no, me no, no, dicen... No, no, no, no si en estos días hice una lista de la gente que debe salir de Nacional. Y estaba el señor Muñoz, de los del sur, y dijo, estoy de acuerdo con esa Oye. lista. Ah, y en esa lista estaba el señor ah, o sea, que Ahora sí vale los libros ah, para en, en esa lista ah, estaba el señor Muñoz. los que, los Entonces, que te dictan? cuando ya, todos los días nos cuentan la vida los internautas, hoy van a los que quiero comentar algo que es muy grave para el periodismo, Paisa. usted saben sí, sí, con la sí. bronca de la boca con Juan Carlos Osorio. No porque lo invitó a, a tomar Juan, café. Porque un nuevo Juan le dijo: Oíste, vos, ¿cómo es que te llamas? Desde eso ha sido lo más acérrimo del mundo hacia Juan Carlos Osorio. ¿Cómo? Y ya toda hora es: Es que Juan Carlos Osorio cómo no fue no la sabe? cosa? No, que fue a entrevistar y entonces le dijo Juan Carlos: oíste, vos, ¿Cómo es que te llamas? ¿Cómo te llamas? el, el arrexismo. Eso ah, se llama el arrexismo. No, no, no. Eso fue. Escuela fundada ve por la ley Cardona. Entonces, pido la palabra. Pero yo, no, yo estoy tengo seguro. derecho a Juan Carlos a la Osorio la lo hizo por no tomar pelo. la lo no a o sea, palabra. Entonces voy a averiguar, no señor director, me pido la uno, palabra. Uno, voy a averiguar Termina. cuál es la bronca de Don Luciano con Duque o ¿Cuál es el cariño y el amor verdadero con Osorio? Porque usted como afirma unas cosas, yo voy a afirmar otras. El amor suyo, eterno, con el señor Osorio es que cuando usted estuvo en claro, de la pierna, claro, fue lo visitó es y cierto. le regala el tintico cada 15 días. Eso es Esas verdad. son las rodilleras de eso oro que se tienen aquí verdad. de Luciano con uh, el señor Osorio. A es ver Así que le siga tomando el a y luego como viuda. Bueno, siga bueno, llorando bueno, como viuda. Porque bueno, se fue Osorio de Nacional y el este equipo lleva de cinco partidos cuatro ganados y uno empatado y querés darle varilla a este equipo porque está ganando y no está tu amor eterno no lo que pasa es que voy a hacer claridad lo que pasa es que yo soy agradecido ante todo y que un enfermo, casi muriendo, se llegue un señor de la calidad de Juan Carlos Osorio a darle su respaldo, eso para mí es meritorio. Claro. Y mi problema es que jamás estuve de acuerdo en la forma en que salió de Nacional por presión de gente como usted, como usted, que lo critica porque no le digo ¡Hola, oh, la voz! ¡Qué gusto verte, Pero... hombre! ¿Qué querés que te conteste? Pregunta, de gente como usted y de unos cuantos madulaques de las redes sociales, eso sí me tiene herido. La forma como sacaron al profesor Juan Carlos Osorio, es un acto de miserableza, de bajeza total, y si quieren que lo diga, lo estoy diciendo, eso sí me tiene herido. Bueno, como entonces, los sureños, como los sureños, y Luciano les copia todo lo que digan los sureños, no quieren al señor Jefferson Duque, don Raúl, usted está escuchando, en el bueno, Medellín nos entonces... puede ser. <risa> si a mí usted, si, si yo fuera parte interesada en Atlético Nacional y me pregunta el señor Giraldo, ve, este libro Duque para mañana es tarde, don Raúl, ahí lo tiene a su disposición. Además, Duque, además Duque no es de Atlético Nacional. Bueno. Duque no pertenece al Atlético Nacional. Una frase final. Ahí se lo Entonces, bueno, no sé por eso es la, que la o, Para que una siga, frase con, el final para que con, siga con el Medellín, le quiero decir, señor González, mire, uno tiene que deslindar. Las no, cosas. El amor, una cosa no, el cariño, el es un que chino, usted tiene con el señor eso Osorio, es un encuentro los horrores. resultados de Juan eso Osorio es un que no lo va a los Entonces, eso muy, muy cuento bella cuento persona chino. usted, muy agradecido eso, y estamos reconocidos, ese pero cuento, eso es una y, cosa y, le y los resultados usted, son otras. Usted, ¿Y por qué si sí puedo ser fiel a usted y no a Juan Carlos Osorio? ¿Por qué? A ver, le hago una pregunta a usted, porque a Rafa el periodista si, si la mamá es, es culpable no. de un asesinato hay que decir que es una asesina, ese es un cuento chino. Los periodistas somos seres humanos y tenemos sentimientos y nuestros sentimientos nos verdad pues, no A, verte, por, por a Juan Carlos Osorio los resultados no lo avalan. Sí lo avala la amistad, la gratitud, buena gente, porque hay Juan Carlos Osorio, no, si lo ponemos en no, la balanza no, más no, buena no, gente solo, que no, no. hay. Juan puedo, Carlos creo Osorio están más buena gente que mi mamá. Juan entonces, Carlos Osorio. Es un tipo de resultados aquí en Cafarnaúm bueno. y eso no se lo puede desconocer nadie. Remate, señor Lavo. Quien se lo quiere desconocer, legalmente. habla con ira, odio e intenso dolor, no. sobre todo... Eh, pues, Pero Gustavo defienda que usted también es so, de acuerdo sobre la causa. Sobre todo el arrexismo, ¿no? Usted sabe por qué lo de la escuela es una escuela periodística claro, yo que yo en Medellín. Usted no sé. La audiencia no sabe. Finalmente, Esa para hablar de nación Independiente nación Medellín. Ya. Déjeme no, no, no, no, hablarle, hermano, malo, no, la no, Hermanos, ya. No, no, no. No estamos a avanzar. Finalmente, para hablar de Independiente Medellín. Por eso es que Osorio me llama día por medio a hablar con un primo mío que jugó fútbol con él. Y hablamos de todos los temas. Y aquí le tengo, porque yo sí tengo Wi-Fi, usted no tiene. Sí, sobre todo. El Deportivo Independiente Medellín. Les mostrar unos goles, señoras y señores, de la Liga Antioqueña de Fútbol. ¿Por qué los quiero mostrar? Porque la selección femenina o Medellín en el fútbol femenino, es como dice Gustavo, marca diferencia enorme. En la Liga Antioqueña de Fútbol están marcando goles estos muchachos, pero los de arriba... Los que se ponen esa camiseta muy bonita del Medellín no demuestran las condiciones. Entonces, hinchas, los papás de estos muchachos, miren los goles que se marcó Independiente Medellín en la Liga de Fútbol de Antioquia, donde van de primeros. A ver, muéstrelo, mi estimado máster. Las sales que me desmayo la emoción. ¡Siga! Tres goles, se marcaron, independiente Medellín en la Liga Antioqueña de Fútbol, señoras y señores, marca 6 de 6, este equipo lo dirige decir? Wilmar Valencia. ¿Qué categoría? Eh, la, la categoría 2002, 2001, 2002, Juan Diego Urbano, Nicolás Martínez, Júber Buenaños, muchachos del Medellín, los, los jóvenes, los que están en la primera división, aprovechen la oportunidad, ¿qué minutos, <coughs> muchachos? Les están respirando en la nuca, vienen marcando goles, aprovechen los que están arriba. Ese partido, ese partido fue en Santa Fe, en, en Santa, Fe, Santa Fe de Antioquia, Rafa, y ahí Juan, Juan Juan Diego Ubaldo es sensacional, el jugador de 17 años, mucho mejor que todo, que yo lo que estoy diciendo, el Osorio día, el día que el técnico vea yo, yo, yo, esta selección sub-20, se este equipo sub-20, se va a dar cuenta de la calidad de jugadores que tiene Medellín. Bueno, así bueno, como tiene tan buenos jugadores, entonces Raúl también refuerce el equipo de arriba, hermano, para que necesita, Porque y si esos hay que subirlos, porque los, de, los que ha puesto no han resultado, hermano, de una. Revivan a Osorio, que está bueno, a punto de Hay un dato, Rafa Gol, llevan tres Llega días los resistentes. Que Osorio se desmaya. Tres días llevan los resistentes <risa> afuera del hotel del Medellín, tres días, día y noche, <risa> protestando por la actualidad del equipo y necesitan respuestas. Señores directivos, respóndale a la charla. Van, no van a vender al equipo, no lo van a vender si hay ofertas, porque los hinchas de corazón están allá tres días, día y noche, protestando afuera ah, del hotel. Bueno. A ver, Raúl, eso ese le toca a tocar, Raúl. A bueno, esa pausa ya regresamos con ustedes. <risa> Permiso. A ver. Ya vuelve El Superdebate. Por Antioquia. Nos estamos acercando a ti. Eurosupermercados llega a Envigado con nuestra nueva tienda Euromurano. Un espacio cargado de abundancia, frescura y ahorro efectivo, donde encontrarás muchos lugares para compartir y disfrutar. No te pierdas nuestra gran apertura este 20 de noviembre y disfruta hasta el 22 de noviembre del 20% de descuento de 7 de la mañana a 9 de la noche. Euromurano en Envigado. aplican en términos y condiciones.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 al super debate realmente un galimatías todo lo que ha acontecido este fin de semana con la de Mayor, con Nacional, ahora con el Medellín, la Selección Colombia ha sido salpicada tremendamente el fútbol colombiano, pero a ver, eh, rematemos lo del partido de ayer, donde me parece que Nacional ganó bien, eh, tomó la delantera, el próximo partido será el sábado aquí, Nacional, desde que salga la cancha está clasificado, González. Pues espero que así lo entiendan, y ante todo una recomendación, Aseguren las piernitas, porque la América viene a reventar lo que sea. El infame es ayer que le puso el tache encima al hombre nacional. Y, y qué tan raro, ahí no hablaron ni de cárcel ni de que merecía, porque cuando una vez un de nacional cometió una falta similar, eso fue en este programa la locura, exigiendo justicia. Ayer le, le marcaron el tache y si, y si le da tiempo al tal Ureña, no solamente lo daña, lo manda, lo saca del fútbol, por fortuna no pasó a mayores. Cuiden las piernas, señores del Nacional. Cuídenlas, asegúrenlas, porque América viene a dar, a dar pata. Viene a dar pata aquí a Medellín, así como la dio ayer en Cali. Sí, pero seguramente el técnico le está recomendando a los jugadores que sea el equipo del segundo tiempo el que inicie frente a América. ¿Qué quiero significar? Que sea ese equipo que arriesgó en el segundo tiempo y que jugó mejor. Porque entre otras cosas, la entrada de Deiner Quiñones fue decisiva, Dainer Quiñones, que entró por Rifle Andrade, porque para mí Rifle Andrade no estaba en condiciones de jugar este partido para darle ah, caldo de sí. cultivo nada, los caldo de cultivos a los detractores les quiero recordar que fueron dos llegadas de nacional a puerta y dos goles, una por la vía del penalti y otra por la vía del segundo gol fueron solamente dos llegadas en 95 minutos quiere decir que hemos mejorado quiere decir que hemos efectivo? mejorado estamos mejorando estamos, eso es una mejoría notable Dos no, pero usted mire, mire al señor Arroyave que fue el que dijo eso. A mí no me vaya a endilgar nada de eso, porque yo no, fui el primero que dije que Nacional no, no es que defendió bien está teniendo de más defensores. Él. Porque acá el señor Lavo también dijo, no, es que ahora que Nacional juega con cuatro atrás. Va mamola, es la misma historia, el mismo ya desorden, no hermano. Tanto, que, que por momentos, además, América no atacó demasiado tampoco. Ahora, eh, se está esperando un comunicado oficial por parte del Departamento Médico de Nacional sobre el tema, el problema muscular de, de, de, de rifle Andrade que indudablemente es la gran figura del Atlético Nacional por hoy, ahora, el Nacional no tiene la culpa que sus dos centrales titulares no hayan jugado ayer, por ejemplo tiene COVID-19 uno de ellos precisamente, que es Marlon, More, Marlon Moreno y el otro Segovia Marlon estaba Moreno, con una fecha Marlon de sanción. Moreno. Pero de todas maneras... Marlon, Marlon Torres, Torres, Torres, Torres Marlon Torres, Torres. Torres. Torres ah, Pero el problema es esto, esto, esto le va a demeritar, sí. El partido próximo 8 de la noche el compromiso sí. al que no, la se grave, grave. No, No, pero en parte sí tienes razón, porque yo también te escuché en un micro comentario cuando con dijiste Segovia. Rafa, Rafa, yo creo que Nacional tiene que explotar a Felipe Jaramillo, claro, que se ha impulsado claro, como salvo central, lo dijo usted. Con Segovia Segovia Nacional hubiera ganado ese partido porque le faltaron dos llegaditas no. para marcar dos goles y ganar, eso fue todo el problema dos llegaditas para marcar los dos goles que necesitaba para ganar, eso fue todo el problema, eso fue todo el lío que... porque de, de, el resto, de... porque el que tiene problemas graves es el América el América actual es un desastre señor Tulio Gómez y señores dueños del América el América actual es un auténtico desastre, esa gente se fueron del toro y tienen un técnico que Ave María, tienen un técnico que yo no sé si sabrá dirección técnica, no, yo no sé, yo no sé, debe saber, porque él está sentado en el Banco de la América fungiendo de técnico, pero Ave María, Ave María, las figuras de la América andan en nada en este momento, en nada en este bueno. momento. Bueno. pero en, Amer en América es una ventaja Hay un solo Se señor, Luciano, un bueno, solo debate. dueño y ese dueño tiene muñeca para manejar. es que Nacional es un equipo resultadista, así que entender eso ah, es un equipo de claro, resultados no, mismo, pues. no. no es de juego bonito no, entienda eso, no está jugando bonito, por eso usted brinca cuando hablo yo de los defensas señor Osorio, y Luciano el pega P es el, los menú, es y, y, ADN, y cada partido, cada, ADN, cada, partido es resultadista, cada, par cada partido es el brinco que Nacional juega lo peor, que el peor equipo pero ganó, ganó, sumó y está, y, está, y está arriba de la serie. Entonces, si llega y convierte, tiene efectividad. Es un equipo que está hecho para eso, está trabajando así. Es, un, es algo que le agregó este técnico, porque, no, repito, no es el mismo equipo intenso. Juegan a otro, a otro nivel, más lento, pero más seguro. Es un equipo más seguro. Yo diría que de este Atlético Nacional se da lo urgente en relación con lo más importante. Ur lo urgente era la victoria, sí, estéticamente Nacional no es el equipo del paladar de los hinchas, pero ¿qué se necesita en este momento? La victoria. Yo felicito a don Luciano por el dato de estadísticas que trajo, que Nacional llegó dos veces y marcó dos goles. Duque, te aplaudo, 100% de efectividad, Duque. Es un berraco, dos jugadas, dos goles. ¿El jugador más quién fue? Jefferson Duque, el jugador más teso con mayúscula. Y un dato final, porque aquí si no lo doy yo, no le van a dar cepillo al presidente nacional Juan David Pérez. Él fue el primero que marcó gol y gol olímpico, porque el hecho de usted pararse en la raya y protestar porque no jueguen, Harlan y el rifle independiente, lo que hicieron en el terreno de juego que no le fue bien, es una manera de mentalmente darle una motivación al equipo diciéndoles, vea, aquí estamos. Y ustedes en la cancha, háganse sentir. Y eso hicieron. Señor presidente Verdolaga, ahí lo vi bien. Bueno, ahora... Arlexito Cardona. Ahora vamos a, el el arlexismo. vamos a rematar el tema... El Vamos sí, a rematar el tema de Medellín. Me ya me cerremos me... el tema nacional acá. <risa> vamos con Medellín, <risa> señor Osorio. Sí, de, de Medellín. De Medellín. Mire, la gente... Yo quisiera decirle a la gente que la venta va bien, que el bueno, equipo sigue en venta, que hay compradores, pero tengo que, que no, no pero, no no, pero tengo que decirles que no, porque es que yo no puedo decirle a la gente las cosas que no son, yo quisiera decirles a la gente, que el equipo se está vendiendo, que la venta va bien, que hay compradores, que hay negociantes, que hay acercamiento, pero no hay, para mí no hay nada de eso, entonces yo tengo que decirle a la gente que en este instante no hay no, no, no, no. venta, y que por algo el señor Raúl Giraldo y su gente están pensando en refuerzos para el próximo año. Y por ahora se ha ratificado Alberto Sierra, que entre otras cosas le fue bien frente al Deportivo Pereira. Contra todo pronóstico, Medellín se les metió a cuartos de final. Y no se olviden que Medellín es el actual campeón de la Copa. Y lanzó su nueva camiseta el Medellín, ¿no? Haciendo énfasis en temas de ciudad como la Comuna 13 el colorido de sus casas, el tema del orquideario que es un paraíso de la ciudad y la naturaleza, el tema del Palacio de la Cultura, que es el monumento de la Nación y Orgullo de la Ciudad, etcétera, etcétera. Una, una camiseta muy bien pensada, muy bien diseñada, la ha lanzado Medellín esta semana. La estamos regalando esta noche entre los que llamen, vean podemos mostrar la camiseta, hoy tenemos dos regalos sigan marcando porque todavía tenemos tiempo 2.32.46.04 y 0.1.8.051.50 ahí está la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, Espera, yo la saco ahí la, la mostramos bien sí, para, que, para que la gente vea que esta es la, la última camiseta que salió, véala. ahí está la salió ¿Dó, a ¿Dónde está la, el tema de ciudad? Y la estaremos entregando hoy a los hinchas del Medellín que quiera ganar, hincha de Medellín, llámeme y, y, y lo mismo que vamos a estar soltando ah, muy linda la camiseta de Medellín, bueno. pero no ve por ninguna parte de la Comuna 13, pues. Bueno, y lo otro, déjeme, grabados, déjeme decir dos grabados. cositas. Des... El muy pequeño, déjeme decir dos cositas. Primero, no sean monotemáticos con el tema de la venta del Medellín, por Dios. No hay compradores que partan primero de la premisa que... Eso no ser monotemático, o sea, ha dicho eso, eso, desde hace rato. Entonces no tan... En vez de ocuparse de Don Raúl tiene que vender, Don Raúl, vende o si no vea, o si no vea, Don Raúl, o si no vea. En vez de ocuparse de eso, vayan mirando qué jugadores le sirven al Medellín, qué tipo de refuerzo requieren, qué perfiles quieren para la institución. Pero todos los días le hemos cuento que Don Raúl no vende, ni vende. Ni hoy, ni mañana, ni pasado. Para que se vayan de Pero la. Pero no nube. dijiste nada nuevo. Para Yo que pensé que era que tenías la alguna noticia. No, porque no. cuando vos. Comenzaste que estaba muy monotemático No, yo es que tengo que explicarle a la gente lo que yo pienso todos lo que yo sé. los días, el mismo cuento. Es que don Raúl no vende. No, entre ya hablen de los jugadores que debe contratar Medellín, denle una pistica, don Raúl, ¿A de lo que debe traer. Pero es que tenemos que olvidar el tema deportivo, porque ahora Medellín está afrontando un tema como la Copa Colombia, que es lo que le queda en el año, lo que le queda para salvar este año al equipo. Y si vuelve y rubrica el título ¿qué? de la mano de Humberto Sierra, que mire que en Pereira ganó ganó y ganó jugando bien, dos y dos, dos por cero, da mucho que decir de un equipo que está en un torneo de estos que también da sus, sus rubros en el, en, en el campeonato y al equipo pues para salvar un poquito toda este, esta crisis que tiene la institución roja. Pues qué pena, el cuento hay que decirlo diario, porque en este momento la mejor victoria de Medellín no es que le gane al Pereira, la mejor victoria es que el equipo se venda y quede en buenas manos, y por eso hay que darle un seguimiento a la noticia, y a los jugadores de Independiente Medellín, ¿no ven esa camiseta tan bonita? Señores, hay que lucirle y dejar la piel en la cancha como dicen eh, los hinchas de corazón de Independiente Medellín. Entonces, claro, sí, hay que llegar y se deben traer buenos jugadores, ya hay que mirar el otro año. Pero si los directivos quedan, también hay que exigirles que contraten o se va a seguir con lo mismo. Por eso, don Gustavo, usted tiene razón, hay que hacerle seguimiento a la noticia. Es que la victoria verdadera en este momento es que Medellín se ha vendido y quede en buenas manos. Bueno, entonces vamos a hacer la pausa y ya regresamos. le ganó la Santa Fe. Bueno, y la pausa la hacemos, vea, con eso, con Colanta, como en todas las navidades, en esta también andamos a las carreras. Así que, pilas, puedes a correr por los navivazos del campo Colanta. Este año vienen con animalitos, aquí está la vaca. Vienen con el caballo. También vienen con el perro. Vienen, vienen con... con la gallina. Vienen con el cerdo. ¿Y cómo se los puede llevar? Facilito, don Rafagol. Junta tres sellos de leche colanta. Llévalo a cualquier mercolanta y, como diría Pacheco, ¡y mil quinientos Y puede reclamar uno de estos vasos. Colo colecciona todos los Navivasos. Corran, pues, por ellos que se van volando. Bueno... Y prepárate para obtener un alto puntaje en el IFEX 11 con IFE Formarte, dictado por los más tesos. Llama al 444 0404 o ingresa a formarte.edu.co. Formarte. .edu También virtual. Dictado por los más tesos. Prepárate para pasar a la Universidad de Antioquia y a la nacional en el preuniversitario Formarte. Dictado por los más tesos, llama al 4440404 o ingresa a formarte.edu.co. ¡Formarte! También virtual. Dictado por los más tesos. Bueno, y ahora sí, llegamos a la pregunta de eh, Rafa Gol, 20 años. Rafa Gol, 20 años. La pregunta es, ¿qué jugadores del América? Dos que hayan jugado en Nacional y dos que hayan jugado en el América. ¿Cuáles son? Esa es la pregunta y aquí está la respuesta. La respuesta la tenemos hoy con el abogado Juan Carlos Chávez. Y le damos la bienvenida a esta hora. Buenas noches, doctor. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Buenas noches Rafa Gol, Juan Carlos Chávez desde Sport Laufir. te voy a nombrar tres jugadores que hicieron parte tanto de Atlético Nacional como de la América, primero Leonel Álvarez, segundo Sergio Galván Rey, tercero Alberto El Palomuz Uriaga. Esta sección se llama Rafa Gol, 20 años de triunfos y claro está enterado y son muchos los jugadores Hernandario Herrera, César Cueto, qué cantidad no, han jugado en dos equipos muy grandes. Los más grandes de Colombia diría yo Elkin. Muy bien, abogado, mmm, hablemos qué tan importante es el derecho en el deporte, en el fútbol por estos días, ante tanta polémica. Hombre, el derecho deportivo eh, es supremamente importante en el, en el, en el medio que nos, que nos movemos actualmente. Miren los problemas que ha tenido Di Mayor últimamente, los escándalos que han habido. ¿Por qué? Porque están mal asesorados en la parte jurídico-deportiva. Muy bien, señor. Oiga, usted al final tuvo la razón en cuanto a América y Patriotas, porque se decía, no, que Patriotas ya tiene los tres puntos que le van a devolver del América, y usted decía, no, esos puntos son para la América y no los van a quitar. Sí, nosotros en la oficina sabíamos que eso no iba a prosperar, eso, el América manejó muy bien la situación y fue directamente donde el jefe, y el jefe le autorizó la alineación, y nosotros lo sabíamos, por eso dijimos desde el principio, eso no va a prosperar, y efectivamente no se dio. Hubo convicción, oiga, la presidencia de Nacional, yo lo hice pilla Juan David Pérez, porque creo que el partido Antiamérica se comenzó a ganar, ellos presionando y diciendo, vea, ¿Es que Harlan y el rifle ya cumplieron sanción? Claro, es que estuvo mal, mal con el artículo lo que sacó la Dimayor en cuanto a que no podían jugar cuando ellos con la fecha con el Cúcuta cumplían esa sanción. Es que así como se le dieron los tres puntos, el artículo es muy claro, dice si el equipo obró de buena fe, no tiene por qué pagar y se la estaban cobrando a la nacional. Futbolistas, directivos, gente del fútbol y del deporte en general, aquí hay un abogado muy bueno que resuelve todas las inquietudes. Deme un número de telefónico. Despor FIR, abogados especialistas en derecho deportivo y en otras áreas del derecho, 301-392-8015. Señoras y señores, esta sección se llama Rafa Gol, 20 años de triunfos, ¿qué le está pidiendo al niño Jesús? Ah, la estrella nacional. La estrella, pensé que le estabas pidiendo un, un pituche. <risa> no, no, no, que nacional sea campeón. Ah, bueno, bueno, el pituche se lo damos después. Don Rafa Gol, siga usted compañero. Bueno, muchas gracias a Elkin Labo, gracias al doctor Juan Carlos Chávez, que nos ha dado muchas luces. En estos temas que tuvimos esta semana con el Atlético el Nacional, acierto del 100% lo de lo que él dijo. A Debe ver, don, el mayor. don Elkin Labo, Teófilo, tenemos, a ver, la, la, la perso, don Teófilo, don Teófilo Teófilo, ¿qué? Nieto fue el que ganó el reloj hace ocho días y, y quiere venir a reclamarlo. Sí, muy señor, bien. don Teófilo Nieto, vea que usted tiene nombre de futbolista, aquí se lo entrego cortesía de Mario, bien puede, ábralo, se lo puede poner, señor. Está muy bonito, está espectacular, muéstrelo a la gente porque Rafa eh. Gol sí cumple y cumple muy bien. Ya, ¿Cómo le parece el reloj? Está bonito. Excelente, ¿sí? está muy bonito, muchas gracias. ha entrado un niño Jesús. <ríe> muchas gracias. O a sea, usted, Rafa Gol, también. teófilo. Ya gracias. Nieto, me saluda ya la abuelita. Bueno, no, no, pero es la bolsa. para que a ver, a la, la, la bolsa. El detalle la bolsa. completo. Sí, sí, el detalle. La modelo le Qué... a no dar el beso, pero Bravo, por teófilo, pandemia no Gracias hombre. Este es Teófilo el bueno. Teófilo, el, bueno. No, el otro era muy bueno. Teófilo, teófilo no el bueno. Eh, bueno, queremos decirle a los oyentes que ahora ya estamos por las plataformas de YouTube, Febulai Facebook Live. Para que nos escuchen todos los días, el superdebate de 12 del día 3 de la tarde, ya desde mañana lo pueden escuchar por lo, y ver por YouTube, lo pueden ver también por Facebook Live y a través de nuestra emisora virtual Rafa Gol al aire. Estas son nuestras aplicaciones, estamos por todas ellas, pero hoy también, vea me dicen que en YouTube en estos momentos también hay mucha gente ya conectada en YouTube viendo el programa en vivo y en directo. Excelente. Y por Facebook, Live a esta hora todo el mundo está. Así que ya estamos empezando. Con todas las plataformas. Ya estamos con todas las plataformas, empezó esto. Algunos problemas mientras vamos, vamos, vamos haciendo las sincronizaciones, no es fácil. O sea, la, la revolución de la pandemia nos obligó a esto. Ya estamos, ahora sí. El programa de radio lo pueden sintonizar en, en rafagol.com es una emisora virtual. Nos pueden ver, nos pueden oír. También eh, en Facebook Live, en YouTube, desde mañana, todos los programas. Si usted no tenía por dónde escucharnos y a través del Tunein Radio, así, en fin, por todas partes. Y los domingos aquí en vivo, y en directo, también por Teleantioquia, por YouTube y Facebook Live. Bueno, señor González, deme señor. un número por aquí. Yo que de, deme un solo número. Deme un número del 1 al 231. 110. El número 110 corresponde a, uy, esto es otro, un hombre, Andrés Escobar. Vázquez vive en Manila, El Poblado, por Barrio El Poblado y El Hombre. Le hacemos entrega del reloj. Necesitamos un número, señor Gustavo Osorio. El número 13. El número 13 corresponde a la señora Doris González de Manrique. Sí, se gana sí. esta camiseta del Deportivo Independiente Medellín. Así que pueden, eh, mañana, mm. lo, ahora mm. los contactamos. Se ganó la camiseta. Sí, ya mm. regalamos la cami Doris primera camiseta, la camiseta del Deportivo Independiente sí. de Medellín. Dentro de ocho días vamos a llegar con otros premios, con innovación y todo esto para, para que ganen los de Yotulo, los de Facebook Live, los que están a través. Cerramos con vitrinazo, señor González. Sí, señor. Álvaro Arexa, Rubén Darío Lejalde y Héctor Flores, el trío más mentado de la comarca y el hijo del Siboney, Elia Belangulo. Gonzalo Montoya, Jackie Posada, que a esta hora está en compañía de muchos marinillos <coughs> viendo nuestro programa. <coughs> <coughs> También Luisa Fernanda Zapata. A Alex, Alala, a Yola Hernández a Alcaraz en el sector de Buenos Aires, lo mismo que a Paola Moreno y Ani Hernández. Para Cristian Valencia, que está de cumpleaños en el municipio de Girardota, felicidades, Cristian. Para Jerónimo y Juan Esteban Diosa, en San Antonio de Prado, y para la familia Lemus en Copacabana, doña Verónica, el profesor Andrés Lemus, el pequeño Matías, Kevin y Estefanía. Vitrinazo para Jorge González, comunicador en el Politécnico Jaime Isaza, Cadavid, hincha del Medellín, Eduard Zapata en Robledo, Aures, hincha de Nacional. Leonardo Toro Molina, Hospital Regional de la Orinoquía, ya está hospitalizado, te vas a recuperar, muchacho, de parte de Francisco Toro. Juan Carlos Osorio, técnico de Nacional, un saludo cordial. Bueno, y si yo con los vitrinazos, tengo sí, el aquí para Osorio. Juan David Restrepo, para Juan Armando Restrepo Aristizaba, lo mismo que para... Eh, el doctor carlos mario estrada para luis berrío para nuestra bebé ariana que está ahí pendiente del programa y para nuestro gobernador el doctor aníbal gaviria para toda la gente de nuestro canal teli antioquia queremos agradecerle eh, lo mismo lo, al doctor uriel Sánchez y Abacud Vázquez. Valdir Ochoa, un abrazo. Dios les bendiga. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga. Permiso. El partido, el tapagón, con el mejor equipo deportivo.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 ¡Rafagol! Trafagol!